É, Balanços e Perspectivas de Duas Décadas. Os ponentes e as ponentes são Carlos Álvares, Escola Interdisciplinária de Altos Estudos Sociais, Universidade Nacional de São Martim. Andréa Corales. Cadê Andrea Corales? É, Pontifícia Universidade Haveriana, Colômbia. Federico Pita, que deve estar chegando, deve estar... É, terminando o lanche, que é da diáspora africana de La Argentina, e Elia Avendanho, que é da Universidade Nacional do México, UNAM. Então, nós teremos dez minutos para a apresentação dos trabalhos, teremos que adiantar um pouco em função da hora, né e vou pedir então que as pessoas possam. Se ater a esses dez minutos, a ideia é que nós possamos é, trabalhar os pontos centrais da apresentação. E, tão logo terminemos, faremos uma única rodada de perguntas para que a gente possa, então, é, compartilhar e dar a oportunidade de todos e todas participarem dessa parte da tarde do fórum. Podemos fazer assim? Então está bem. Então eu vou pedir para que Carlos Álvares possa começar. Bueno, boa a. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Realmente é um honor e um gusto estar em esta conferência acompañada de nossa, como dice Rosa, externa ministra, ministra Nilma Gomes e com os compañeros e compañeras de la mesa. Yo voy a avanzar rápido por cuestiones de tiempo. Quería, por un lado, como hicieron las compañeras del panel anterior, hablar de mi lugar de enunciación, desde dónde estoy hablando, para pensar lo que, la propuesta que venimos a compartir con ustedes. Primero, desde el punto de vista personal, ser un, un varón, gay, afrodescendiente, migrante, eh, nos coloca también en esos lugares vinculados a la lucha contra el racismo, la homo-lesbo-transfobia, la xenofobia, como cuestiones que nos eh, atraviesan, ¿no? ¿Verdad? muchas veces se habla teóricamente de la interseccionalidad para nosotros y nosotras, la interseccionalidad está en nuestros cuerpos, en nuestras corporalidades. También desde un punto de vista institucional, formamos parte de la agrupación Afro-Shangó, eh, es una agrupación afrodescendiente de Argentina, también formamos parte de UNSAM, UNIAFRO, que es un grupo de estudiantes afrodescendientes de la Universidad Nacional de San Martín, de ALDA, la Articulación Latinoamericana eh, para el Diseño Afrodescendiente, y obviamente de nuestro GT, Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas. Eh, yo había preparado algo, pero creo que en la reunión, en el panel anterior, se dieron discusiones muy interesantes, sobre todo me interesaba recuperar una para ponerla en diálogo que tenía que ver con la tensión en relación a la institucionalización de nuestras agendas en el marco del sistema de las Naciones Unidas. En ese sentido, pensar Durban implica que, ustedes saben que para nosotros y nosotras, la tercera conferencia mundial de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia fueron un punto de inflexión en la historia del movimiento afrodiaspórico, no solamente porque allí consensuamos internacionalmente como movimiento afro el concepto, la perspectiva, de la afrodescendencia o del concepto de, de afrodescendiente sino porque allí se consolidó el programa y el plan de acción de Durban. Entonces ese programa y ese plan de acción de Durban que para nosotros y nosotras es central porque específicamente cita las bases para la implementación de acciones afirmativas de políticas públicas de proyectos y programas que efectivamente combatan contra el racismo e impacten positivamente en relación a nuestras comunidades es un principio de la institucionalidad de nuestros reclamos. Entonces creo que efectivamente es interesante dialogar en esta tensión en, en, ¿no? en romper la casa del amo con las herramientas del amo, porque efectivamente a nosotros y nosotras nos interesa entrar y estar representados, y ahí entro en uno de los primeros ejes de trabajo, la representación institucional y política, nos interesa estar en esos espacios para efectivamente generar una transformación. Por eso la representación institucional y política no solamente es un concepto, sino es una agenda de trabajo que recupera no solamente el plan y el programa de acción de Durban, sino muchos y muchas de estos proyectos institucionales y políticos que hemos debatido como afrodescendientes durante estos días. Eh, también... Entrando y estando en esas instituciones, nosotros queremos justamente desafiar la colonialidad. Por eso otro eje es la transversalidad de nuestra agenda en esas instituciones. Eh, efectivamente, cuando hablamos de la atención en la institucionalidad, nosotros entendemos que... Eh, tiene que haber ahí efectivamente un proyecto político de promoción de políticas públicas y acciones afirmativas. El sistema de Naciones Unidas, las agencias, fondos y programas tienen la responsabilidad institucional y política por la lucha del movimiento afro en la construcción de esas reivindicaciones de generar institucionalidad de, en relación a nuestros derechos. Por eso volvemos nuevamente al programa y el plan de acción de Durban, por eso volvemos a decir que se está acabando el diseño internacional para los pueblos afrodescendientes, este primer diseño que como dijo la profesora Rosa Campoalegre está en mora y por eso buscamos un próximo diseño, ya nos estamos articulando para proponer otro diseño internacional. ...de los pueblos afrodescendientes también estamos empujando la declaración de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes, y además se ha creado el foro permanente de afrodescendientes de las Naciones Unidas. Ese foro que nuevamente vuelve aquí a constituirse como otra institucionalidad. ¿Cuál es nuestro debate allí? Es que no queremos que se genere ese foro permanente como una cáscara de huevo, como algo vacío, como otra estructura más, sino queremos que efectivamente ese foro permanente responda concretamente a las necesidades, a las vulneraciones que tenemos que tienen que... Re, que, tienen que a las vulneraciones que tienen que ser derribadas en relación a nuestros pueblos. Por eso ese foro permanente tiene que tener una clara responsabilidad del movimiento de la diáspora afrodescendiente, del movimiento afrodiaspórico y efectivamente tenemos que velar para que ese proceso no sea, repito nuevamente, un proceso vacío. Esa es una responsabilidad que históricamente el movimiento afro-latinoamericano sobre todo empujó. Por eso recuperamos Durban porque fue el movimiento afro-latinoamericano Latinoamericano quien sentó las bases, sobre todo, de la disputa para que tengamos el Durban que tuvimos. Eh, para ir cerrando, entonces, esta tensión entre la institucionalidad, porque también hay un juego ahí vinculado al neoliberalismo. Muchos y muchas integrantes también de nuestro movimiento sostienen que hay que destruir esas instituciones, que son instituciones que reproducen el capitalismo, un modelo neoliberal, nosotros decimos, pero cuando vamos a nuestros estados, nosotros buscamos que efectivamente nuestros estados generen las políticas y las acciones afirmativas para nuestros pueblos. Nosotros buscamos dentro de nuestros estados que se generen institucionalidades. Por eso, por ejemplo, en la Argentina empujamos no solamente desde el campo de los derechos humanos el Programa Nacional Afrodescendencias y Derechos Humanos, por eso empujamos en los distintos eh, empujamos y saludamos como Brasil vector fundamental en el gobierno de Lula y Dilma creó el Ministerio de Políticas Públicas para la Igualdad, todo lo que fue el plan de acciones afirmativas que ya respondieron los compañeros. Colombia, Ecuador avanzó en ese sentido. Entonces nosotros buscamos que efectivamente los estados nacionales que tenemos hoy generen una institucionalidad específica para nuestros pueblos y para nuestras comunidades. Ese es, ese es una, digamos, un posicionamiento político, institucional y contrahegemónico que nosotros queremos poner en esta mesa. Porque también creo que las tensiones se deben este, colocar en los lugares, ese es un lugar para pensar, ¿verdad? Entonces hay tensiones, hay desafíos, hay prioridades. Por último, para realmente construir una amefricanidad que responda a estos 21 años desde Durban hacia el foro permanente, específicamente las comunidades, los pueblos y nuestros movimientos afro, tenemos que trabajar fuertemente en lo que es nuestra articulación este, interna, orgánica. Y ahí también nosotros y nosotras desde nuestro GT tenemos un posicionamiento político. Más allá de las tensiones, nosotros impulsamos articulaciones nacionales, regionales, latinoamericanas, internacionales, que efectivamente... Pongan sobre la mesa la promoción de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes. No buscamos estar en esas instituciones para sacarnos una foto, para decir qué importante, qué bien que estamos acá. Buscamos para efectivamente representar y, y, y, y generar acciones transformadoras en relación a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Por eso a veces siento que caemos en una falsa tensión porque... Este, nosotros estamos buscando llegar a esas instituciones para transformarlas desde adentro. Efectivamente también tenemos y formamos parte de un proyecto transformador que va más allá del diseño. Por eso la Escuela Afro Más Allá del Diseño incorpora esta perspectiva afrodiaspórica y antirracista. Por eso, hermanos y e hermanas, instamos nuevamente en cada uno de nuestros países a generar diálogos, articulaciones, presiones con los estados nacionales, con las instituciones nacionales que representan nuestros derechos. Volvamos a revisar el programa y el plan de acción de Durban. Propongamos otro diseño internacional para los pueblos afrodescendientes. Levantemos nuestras voces para que Efectivamente, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y adolescentes tengan un mejor futuro del que nosotros tenemos y del que estuvieron nuestras ancestras. Así que acá estamos para entrar al bosque, entrar a la selva, desafiar al amo, no solamente con sus herramientas, sino con todo nuestro cimarronaje. Muchísimas gracias. Muito obrigada, muito obrigada, Carlos. E foi assim no horário, <risos> pontualíssimo. Bom, agora nós vamos passar. Vamos passar para a Ana Corales, que vai também fazer a sua apresentação nesse tempo de 10 minutos. Eh, Boas tardes a todos, a todas, a todos. Eh, quisiera empezar mi ponencia con un poema escrito en 1934, y dice así. Por esas tierras silenciosas y por esos mares tranquilos pasearon aventureros y piratas de distintas nacionalidades sus sórdidas codicias y sus furores. Y los hombres de tres negras importados del África para el laboreo de minas dejaron en ellos sus dolores y sus esperanzas junto a las tristezas del indio nativo avasallado. Cerca de 200.000 mil almas de distintas razas, incluidas las 90.000 mil que pueblan el Chocó, bregan con los feroces ataques de la miseria y las enfermedades allí, sin desconfiar en el amanecer de un día aventuroso en que su desgracia se disipe y se transforme en progreso y bienandanza. Eso fue en 1934. Eh, quiero recordar la fecha de Jacó. Hago esta intervención para analizar cómo está Colombia frente al tema afro después del de foro y poner en perspectiva eh, todavía la falencia, como decía la profesora Campo Alegre, eh, ese decenio en Mora. Eh, primeramente, eh, después del decenio, se hace un censo en el 2005 que arroja una población de 4.311.000 habitantes reconocidos como nar, es decir, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. De nuevo, en el censo del 2018, las cifras arrojan 2.982.224. En términos estadísticos, estamos hablando de una disminución del 30% de la población reconocida como afro consecuencias de una mala estructuración estadística que no contó con la pregunta de autorreconocimiento afro. Esa disminución del 30% tuvo una afectación aguda en el momento de ejecutar políticas públicas porque fueron las estadísticas utilizadas para diseñar políticas públicas y asignar presupuestos. Si nos basamos en las estadísticas del Departamento de, eh, de Estadística Nacional, DANE, nos arrojan también que la pobreza multidimensional de la población NAR se ubicó 30%, es decir, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Si en las cabeceras y la pobreza se ubicó 13% por encima del el porcentaje nacional, y en los centros poblados y rurales se ubicó 10 puntos por encima del promedio nacional. Se habla de la población nar como la población, es decir, eh, negro, vuelvo y repito, negros, afrodescendientes, eh, raizales y palenqueros como la población con mayor trabajo informal, bajo logro educativo y rezago escolar. Estos datos nos dan muestra que a pesar de los esfuerzos que han hecho las comunidades afrodescendientes, todavía hay un rezago institucional hacia las condiciones que viven las comunidades. Eh, son datos estadísticos. Por otro lado, este, después del, de, del, del foro, se creó el departamento la DAC, que es el departamento del, del, del Ministerio Cultural y fue creado para encargarse de los temas raciales. Este departamento no solamente tiene a las poblaciones afrodescendientes, sino que también están las poblaciones indígenas y es uno de los departamentos con menor presupuesto. Actualmente, cuando hacemos un, an un análisis de la política pública en Colombia, nos damos cuenta de que solamente dos ministerios manejan el tema racial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura. Los otros ministerios no manejan temas raciales. Eh, las luchas se han centrado en su mayoría a reconocer la, eh, la lucha antirracial y a apoyar políticas públicas para el tema cultural. Se han gastado presupuestos enormes para presentar eh, campañas en la Televisión Nacional, videos costosísimos, interactivos acerca de educación. Pero lo más triste de todo es que las comunidades siguen estando en tremendos entornos de miseria, siendo las comunidades más afectadas por la pobreza y se tiene que hablar que las políticas de reconocimiento, como hablaban en el anterior panel, van más, va más allá del tema identitario. Son políticas que buscan disminuir la brecha material de la desigualdad, políticas que incluyen vivienda, salud, agua, entre esos son las comunidades afro las que tienen menos porcentajes de agua potable y una inadecuada eliminación de discreta. El panorama afro pinta muy mal. La zona en Colombia con mayor pobreza que ha aumentado los niveles es el Chocó y en segundo lugar, Rihuachac zonas históricamente afro. Hay una tendencia entre pobreza y comunidades afro muy fuerte. Una de las conclusiones que sacó dentro de la investigación como para ser rápida, eh, ser un poco rápido y no extenderme todos estos datos, es que no hay ningún Gobierno tanto a nivel lo local como nacional, que entienda que el racismo es estructural y se ve evidente en la población que está pasando muchísima más necesidad, la población que se encuentra en mayor marginalidad. Las estructuras mismas hegemónicas no permiten que las poblaciones puedan llegar a entornos de poder y, y por lo tanto no puedan ejercer tomas de decisiones para las políticas públicas y sigan est estructuras racistas desiguales. Por otro lado, también propongo la importancia de entender que desde la academia hay muchísimos estudios acerca del diagnóstico, como lo que yo hablo actualmente, eh, que hay hacia la población eh, y, y la, y la marginalidad que hay hacia la población. Pero también pro propongo una academia que sea más accionaria, y que también busque ideas de cambio y transformación, más allá de, de diagnósticos que hacemos todos acerca de la población afrodescendiente que apoye eh, ideas de transformación. En Colombia hay un mal imaginario en el que se cree que todas las problemáticas afrodescendientes giran alrededor del autorreconocimiento y, por ende, la, el grueso de la política pública está alrededor de Temas identitarios. Pero en la práctica, en la realidad, es, eh, todavía no se han generado espacios para que las comunidades afrodescendientes estén en igualdad de condiciones materiales y puedan, tener un, un, puedan ser miembros igualitarios dentro del sistema político. Muito obrigada. Acho que essa mesa está uma mesa muito obediente com o tempo. <risos> Parabéns. É, então o Federico chegou, não é isso? Para fazer a apresentação dele. Muito obrigado. É a Andrea, né? Eu falei Ana, não é a Andrea. E queria saber se a Nr Rodrigues está. Ela estava aqui, não estava de à tarde? Porque ela faz parte dessa mesa. No, ah, no es una moza que llegó aquí con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos vamos a pasar para Elia Avendaño, que va a hacer la presentación. De ella. Hola, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo la posibilidad de estar con ustedes. Como muchas de ustedes y muchos de ustedes saben, soy abogada y mi idea es encontrar en, la, en el derecho las herramientas que nos permitan combatir el racismo y la discriminación racial en México. Eh, hay varios temas que estoy estudiando, no vamos a verlos todos ahora. Mi principal preocupación cuando, cuando hago mi acercamiento al derecho es por qué no se reconocen y respetan los derechos de los pueblos indígenas y negros de México. O sea, cuáles son las razones por las cuales si desde 1957 México adoptó el convenio 107 sobre poblaciones indígenas, que luego se convirtió en el convenio 169 de la OIT, ¿Por qué entonces fue hasta 1992 que se incluyeron a los pueblos indígenas en la Constitución? Que luego se reiteró este reconocimiento en el año 2001 y fue hasta el 2019 que los pueblos afromexicanos aparecen en la Constitución. Esto ya es un dato. Entonces, tengo una hipótesis, que la falta de cumplimiento de los derechos de los pueblos negros de México tiene su origen en el racismo. ¿Por qué? Porque si desde 1948 existe la Organización de Naciones Unidas y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y en esa institución desde 1960 se está estudiando, analizando, combatiendo el racismo, ¿por qué el racismo sigue vigente? ¿Por qué el racismo es algo cotidiano para nosotras y nosotros? Tenemos desde la Conferencia Mundial de Durban... De, sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Tenemos además varias herramientas, tres diseños internacionales contra el racismo, dos diseños para los pueblos indígenas, este diseño internacional para los afrodescendientes y sin embargo el racismo sigue vigente. Entonces, aquí quiero plantear algunas definiciones jurídicas porque el racismo y la discriminación racial impiden el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros de México. Tengo varias interrogantes que son la guía de mi investigación, que es una investigación un poco más amplia, pero vamos a ver eh, ahora algunas cuestiones. Mi lugar de enunciación, por supuesto, soy abogada, soy negra por atribución, es decir, yo no sabía que era negra, todo el mundo me hacía a un lado y… Cuando yo recupero mi ancestralidad, recupero mi, mi afinidad con mi abuela, recupero mi identidad y la asumo plenamente. Entonces, mi formación es jurídica, el derecho tengo que reconocer que es un, una, un mecanismo de imposición y de dominación. No podemos dejar eso a un lado. Y ya nos dice eh, Audre Lorde, que las herramientas del amo no nos sirven para deconstruir la casa del amo. Sin embargo, el derecho es un mecanismo que justifica la dominación y la opresión y entonces tenemos que utilizarlo para encontrar los mecanismos que nos permitan encontrar respuestas a esta situación. México declaró la pluriculturalidad de la nación desde 1992 y, sin embargo, desde ese momento no tenemos una institucionalidad para la pluriculturalidad la, todo el sistema jurídico sigue siendo con una visión absolutamente monocultural entonces tenemos que eh, checar esto que dice Mónica Moreno, existe un proyecto racial del mestizaje en donde se nos dice que no podemos hablar del racismo porque lo perpetuamos, pero en realidad la categoría raza es la que nos permite deconstruir las situaciones que te, que, que, en donde el racismo es estructural. Y planteo y utilizo el, el planteamiento de Silvio Almeida sobre el racismo estructural porque él señala que el racismo está en todos lados, tan es así, que no nos permite identificarlo. Está normalizado, está en todos los ámbitos y eso nos nubla la visión. Entonces, el racismo podemos identificarlo en varios eh, eh, conceptos, como sistema, como forma de dominación o como relaciones de poder. Pero en todos los ámbitos tenemos que hablar de que existe un racismo estructural. Nosotros tenemos varias herramientas para eh, combatir el racismo y para hablar de los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos afro. Como ustedes ven en esta lista, hay algunas, eh, algunos documentos que están en letra cursiva. En México, esos instrumentos no son plenamente obligatorios y en esos es donde están contemplados los textos sobre racismo. Es decir, en la... Um, declaración y programa de acción de Durban, hay todo un arsenal de información para combatir el racismo y en México esto no es obligatorio. También tenemos en México dos maneras de abordar eh, la discriminación, que es en materia administrativa, en donde podemos ir y poner una queja y en esa queja lo único que van a hacer es eh, reconocer que, que racializaron o que discriminaron a una persona y se acabó y las medidas de reparación son poner un cartel diciendo que en ese lugar hubo una cuestión de racismo. Y en materia penal tenemos en el código penal el delito de discriminación, pero generalmente está sobre educación, salud y el acceso a servicios, aunque hay una penalización de uno a tres años de prisión el mecanismo para identificar cómo se comete ese delito es lo difícil. Tenemos 28 entidades federativas que lo penalizan y cuatro en donde no está considerado así. La única, las únicas dos instancias en donde podemos identificar el delito, perdón, eh, la discriminación racial son en las dos convenciones, la internacional y la eh, interamericana sobre discriminación racial y ahí encontramos muchas similitudes. Sin embargo, para aterrizar esta discriminación racial como conducta no tenemos elementos esto nos los puede dar la, de, la definición legal de racismo que ya está en la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial, donde nos señala que no, el racismo no es una conducta. Si ustedes pueden ver, es teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas. Pero si nosotros identificamos que existe un vínculo causal entre una conducta que utiliza las características fenotípicas y genotípicas de una persona y las contrasta con sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, creyendo en el falso concepto de superioridad racial, está racializando. Entonces, este vínculo causal es el que nos sirve para identificar que existe una, eh, una conducta de discriminación racial. Sin embargo, aquí en México tenemos lagunas legislativas, es decir, en la ley específica no están contemplados estos elementos y por eso no podemos operarlo. Tenemos ya una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señaló que el Congreso de la Unión es omiso porque no ha hecho reformas eh, legales específicas para reconocer los delitos de odio y lo que hicieron en el Poder eh, Ejecutivo Federal es reformar la ley federal para prevenir la discriminación e incluir ahí dos atribuciones para el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, que como vimos es absolutamente administrativo y únicamente contempla sanciones administrativas. Entonces, hay varios casos que ahora no puedo abordar pero que implican mecanismos de racialización y discriminación racial que están teniendo repercusiones en el impedir la, el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y negros de México. Entonces, las y los abogados tenemos todavía un amplio camino de, por recorrer, para adentrarnos en este campo e identificar estos mecanismos a partir de los cuales se está impidiendo el acceso a derechos a pueblos indígenas y negros afromexicanos. Yo quiero decirles que eh, en, en nuestro eh, esquema de vida, si bien eh, tenemos un mensaje que dar, lo importante no solo es dar el mensaje, tampoco es importante cómo lo decimos, lo importante es que lo digamos, que no nos cierren los espacios para decir nuestra palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. continuando con essa comportamiento esse comportamento assim extremamente respeitoso e no tempo. Muito obrigada. Y ahora la responsabilidad fue con Federico, con sus 10 minutos para poder hacer su presentación. Federico, por favor. Voy a tratar de portarme bien con el tiempo, porque encima que llegué tarde, ¿no? lo que falta es que encima no, no, no respete el tiempo. Bueno, eh, disculparme primero con mis compañeros de, de mes y compañeras que, que no pude escuchar la, las intervenciones y con el público también, insisto, eh, en, en no haber llegado a tiempo tengo unos apuntes brevemente en función del título de la conversación, no, no voy a desarrollar eh, qué pasó en Durban o, o qué es el foro afrodescendiente imagino que probablemente ya lo hayan hecho eh, y, y si no es así no supera eh, el googlear eh, Durban o foro y, y hoy en la era de, de Google creo que se terminaron los expertos ¿no? es, es lo que yo suelo opinar sino que voy a tratar de dejar algunas ideas o, o preguntas para, para el debate en torno a a ocupar los espacios eh, para qué y de, y de qué manera. ¿no? Es importante, sí, cierto cierta recorrido histórico eh, de lo que significó ese programa de acción de Durban, indudablemente, que reconozca a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad, por ejemplo, en términos de la normativa de, de mi país, de Argentina implica ¿no? un país que en términos normativos dio por finalizada la esclavitud sin declararla abolida en términos legales eh, y sobre todo una ley que la, la, la declaraba como terminada y invitaba a que se indemnicen a los damnificados y en la época se, se refería a, a los propietarios de esclavizados. ¿no? Eh, con, con, ese, con ese lenguaje y, y abundan los, los documentos que, que plantearon que lo que sucedió fue eso, el hecho de que Durban... Eh, más de 150 años después pusiese en su plan de acción el hecho de que la esclavitud es un crimen de la uso de humanidad, bueno, en términos de la normativa argentina sería un paso adelante. ¿no? Entonces me parece como que es el gran el granito junto con la posibilidad de instalar en el, en el, sistema, de, en el sistema mundial el hecho de una categoría acuñada por, por los propios protagonistas, los y las protagonistas que somos los afrodes, o lo que hoy llamamos los afrodes. Los, los afrodescendientes. Eso implicó ciertas discusiones, eh, lo que fue el 2011, el año internacional de los afrodescendientes, que dio paso también a que se instaure un grupo de expertos sobre, sobre afrodescendientes, y que tuvo a, a ahí como primer presidenta Mirel Fanón, y discutía hace unos años en relación a lo que ya estaba sucediendo en los primeros años del, del diseño, y se animaba a empezar a criticar, ¿no? a decir que no pasaba de ser una política cosmética, de ser un, que, no, que no superaba la instancia de ser una página, una página web. Eh, hasta hace un tiempito, muy atrás, no, no sigo la cuenta al detalle, pero no superaba la veintena los estados que, que adscribieron al, al, al diseño eh, internacional de los, afro, de los afrodescendientes. Y ahí este intelectual planteaba que, que había que acudir hacia un antirracismo que, que se despoje de lo moral y empezar a caminar y a recorrer un antirracismo de, de, neto, de, de neto corte político. ¿no? Y, en ese, y en ese aspecto también en el avance de, de, en, esta, en esta instancia internacional de las Naciones Unidas se concretó este año un histórico reclamo de un foro de personas afrodescendientes, negras, digo, ya, hay, ya hay registros de Malconex planteando este tipo de cosas en las Naciones Unidas, así que no tiene no tiene ninguna novedad, pero la clave es que llega en un contexto, o si sea, hablo mal conecto hablo de muchos años, ¿no? y, y la sensación de que llega producto, obviamente, del reclamo, pero de un desgaste y ahí lo que viene, lo, lo que empieza a tomar cuerpo es ocupar los espacios en qué condiciones y para, y para qué, ¿no? en ese 2011, eh, en ese decenio internacional, en ese año internacional de los adolescentes que generaba mucha expectativa a nivel de las bases populares pero que rápidamente se tornaban en desilusión porque no, no aparecían acciones inmediatas, se empezó a perfilar en términos de, de Agustín Lao Montes, eh, que construye la cartografía de los movimientos sociales que, que se ven convocados por, por, por, estos, por estos momentos, empiezan a perfilarse agendas internacionales encolumnadas en, en, en una visión de, de, de acceso a derecho pero que no cuestiona en la profundidad del sistema no a, eh, discutir derechos en el marco de, de estados no solo modernos capitalistas sino en contextos políticos neoliberales y otros procesos que intentan discutir en la diversidad eh, de las izquierdas y los progresismos con esos gobiernos de la, de la primera década de, de, de, del, del siglo XXI donde bueno también en la mesa de la mañana se abundó en las dificultades que tuvieron esos gobiernos para interpretar las agendas afrodescendientes, Pero sin embargo, eh, vale, vale destacar como parte de esa agenda neoliberal o de esa retórica neoliberal permea en, en, en los movimientos sociales eh, todos e invitan en alguna manera, en esto que se llamó también en el panel de la mañana políticas de identidad, a despolitizar y a desmarcarnos ideológicamente de los reclamos eh, en relación a, a, a lo que entendemos como, como nuestros derechos más... más eh, fundamentales y en, ese, y en ese aspecto, ahora el foro permanente de afrodescendientes, bueno, en el caso de Argentina, el Estado había, había postulado dos candidaturas, la de Carlos y la mía en su momento, y después los movimientos sociales eh, a, eh, desde el punto de vista de América Latina presentaron alrededor de 60 candidaturas. ¿no? Nosotros... En nuestro grupo de trabajo, eh, que, que forma, eh, el grupo de trabajo Claxo, del que formo parte, participó un, un una articulación regional que es Arac, y tenía un, una figura histórica del movimiento negro del continente que es eh, Jesús Chucho García, bueno, fue nuestro candidato a, a ese foro. Lo que no quedó claro nunca fue, ¿no? hoy Rosa a la mañana hablaba bueno, tenemos un candidato, pero estamos cerca. Bueno, ya esa, esa carrera la perdimos porque la votación ya fue. Eh, pero también dejó entrever que lo que no quedó claro fue el mecanismo como se eligió. ¿no? Eso lo preguntamos todos y la respuesta no, no fue muy clara. ¿no? Eh, y la clave, lo interesante es, ¿cuáles son las voces que hoy ocupan ese espacio? ¿no? Y para eso yo... Escuchaba también en la mañana una emergencia absoluta, la figura de Francia Márquez como eclipse en el firmamento hoy de las negritudes en el continente, la cual seguramente, producto de la política y la retórica neoliberal, no va a ser la primera mujer negra vicepresidenta de América Latina, porque esa fue Psy Campbell, que fue la gran silenciada del día de hoy. En los últimos años se escuchaba hablar mucho de Psy Campbell, pero hoy no se la mencionó. Y la clave no tiene que ver con ocupar los lugares, sino desde donde uno construye, desde donde uno viene, para quién ocupa los lugares, y sobre todo diría Francia Márquez, ¿no? le preguntaban, en noviembre pasado estuvo en Buenos Aires, la invitamos con, con el movimiento afroargentino y con ayuda del Estado a que nos visite, y ella planteaba, era en ese momento era precandidata a la presidencia de Colombia, y solamente visitó dos países, ¿no? Argentina y Estados Unidos, y se contactó con esas comunidades. Y ella planteaba que por qué era precandidata, y ella planteaba esta idea de para empujar, ¿no? no Para correr los límites, ¿No? que el objetivo no era la presidencia en sí mismo, sino correr los límites del sistema, pero no a cualquier precio, porque ella planteó, ¿no? como hablaba hoy Ocho el centro de su acción política es la comunidad. ¿Por qué no es a cualquier precio? Porque yo tengo que volver a mi comunidad, dice Francia Márquez, ¿no? Mientras que otras personas terminan su mandato y van a ocupar espacios, oficinas en el sistema de Naciones Unidas. Hay una diferencia que es importante y que eso hace al nudo de romper esta idea de eh, la unidad porque sí, o trae a la mesa, diciéndolo de otra manera, la unidad para qué, ¿no? O sea, más allá de las cuestiones pragmáticas, es qué es lo que se está discutiendo de fondo. Hubo unidades entre quienes, ¿no? Digo, o Chicuriel planteaba hoy en la mañana una colisión amplia, ¿no? de múltiples actores contra el sistema y también una unidad dentro del movimiento negro. Pero es un movimiento negro que es diverso ideológicamente. Y las ideologías no solo son diversas, sino que muchas veces son contrapuestas. Eso, eso es muy importante tenerlo, tenerlo presente. En el caso puntual del foro permanente de las personas afrodescendientes, la noticia es triste para todos los latinoamericanos, me atrevo yo a decir. Primero porque somos de los cinco continentes el que más tiene afrodescendientes ¿no? entonces esa, esa, ese, ese embudo ese eh, eh, cuello de botellas que es esas diez, son 10 representaciones y cinco por los estados y cinco por los movimientos sociales darían algo así como una suerte y más o menos funcionó de esa manera un, un representante por continente este, al, a, afrodescendiente por los estados y uno por el movimiento social por cada continente ¿no? entonces nosotros los, los afro-latinoamericanos o, o los afroamericanos, ¿no? si incluimos el continente entero, que seremos alrededor de 300 millones de personas, tenemos dos asientos, lo cual nos deja en una situación de desventaja. Pero si uno le suma la variable ideológica, Epsi Campbell y Pastor Murillo son personas que en términos ideológicos, más allá de que son diversos, son similares, forman parte del mismo espacio. Entonces, las representaciones, si bien se entiende que no las encarnan estas personas, no es que ellos están a título personal, sino que en todo caso son voceros de la demanda de los movimientos sociales hay una cuestión de que todos entendemos eh, en Argentina decimos eh, los paisanos son todos buenos pero el poncho no aparece ¿no? en líneas generales en la mecánica en la lógica la idea es que uno pretendería que en estos espacios no y sobre todo en, en un espacio como el sistema de las Naciones Unidas donde debería primar eh, el debate es un espacio donde los, los, los, los más débiles tenemos una instancia medianamente que nos iguala ¿no? la, por lo menos en la teoría con los más poderosos nosotros perdemos diversidad y a partir de perder diversidad en las demandas, porque insisto, es de una simplificación soberana imaginar que todos los negros y las negras queremos lo mismo, no, no es cierto, no, no funciona así en la, en la práctica. Pero vuelvo a insistir, ahí la conclusión termina siendo, termina siendo negativa para, para el conjunto y eso es lo que nos deja en todo caso como, como desafío seguir es cuestionando este postulado que decía Storky Carmichael o Kwame Ture que después se cambió el nombre en Black Power, planteaba visibilidad negra no es poder negro. ¿no? Esta idea de vernos en un montón de lugares no necesariamente implica construcción de poder y la idea de construir poder negro siempre está enraizado en construir eh, comunidad. Así que bueno, dejo para acá. Muchas gracias, Federico. É, eu fiquei pensando enquanto as falas aconteciam é, os pontos que podemos discutir e refletir melhor é, sobre o tema dessa mesa e o que me parece quando ouvi cada um cada uma e é interessante porque a gente tem as realidades diferentes aqui dos países não é América Latina aqui a diferença de dos espaços é que a, a implementação do plano de ação de Durban necessita de uma institucionalidade específica dos nossos países para ser realizadas. Carlos começa falando sobre isso. E, de alguma forma, todas as pessoas da mesa falaram sobre isso, né? sobre a dificuldade que nós temos de fazer a institucionalização na prática e nas políticas do que Durban fala, do que o plano de ação de Durban fala. Claro que, com diferenças de... de de espaços, de países, de políticas, de ocupação de espaços, mas tem, é, como dizemos no Brasil, entraves, impedimentos, digamos assim, que a Elia mostra no trabalho dela, na área do direito, que é alguma coisa que todas e todos nós sabemos, a presença do racismo institucional, desse racismo estrutural, não é isso? Que está na estrutura. E, por que está na estrutura? Ele também está nas instituições. E ele também está nos comportamentos. E também está nas mentalidades, por isso é tão sério pensar a dimensão estrutural do racismo. E pensando nessa necessidade de nós transformarmos as instituições, transformar as instituições e transformar também a nós mesmos, digamos assim, tem um campo que, diz respeito às diferenciações que temos, às disputas, às diferenças ideológicas que temos como o movimento afro-latino-americanos e caribenhos, né? com a ocupação dos espaços, ou seja, é, como também pensarmos estrategicamente em formas, não é isso? De nós nos articularmos para que, mesmo em função das diferenças que temos, temos eixos comuns de que precisamos ocupar espaços de poder. E enquanto nós disputamos entre nós mesmos, esse poder continua intocável pela nossa própria presença. E a outra questão é que, quando ocupamos esses espaços de poder também, é como lidar com o poder, não é isso? Como lidar com esse poder quando nós ocupamos os espaços e como também superar os racismos internos que nós enfrentamos nesses lugares. Acho que, quando Andréa Andrea coloca a questão da realidade da comunidade afro-colombiana, fica a pergunta, né? o que mudou para a população afrodescendente a partir de Durban? O que nós mudamos, o que conseguimos mudar? Quais são as políticas que os diferentes países têm implementado ou não a partir de Durban? E o que que nos falta, digamos assim, o que faltaria nos nossos diferentes países e realidades para implementar, para que isso aconteça? E penso que talvez a essa articulação nossa e o que acontece aqui nesse espaço que nós construímos, ela é muito importante para que nós possamos compreender nas diferentes realidades afro-latino-americanas e caribenhas o que, que nós conseguimos avançar e quais são os principais pontos que, é, de dificuldade para a institucionalização daquilo que é direito da população afrodescendente. Então, quando nós pensamos no nosso e o Brasil também tem, uma ampla legislação. Quando nós pensamos nessa ampla legislação que se tem, se ela fosse implementada, nós já teríamos garantido direitos para essa população negra. E o que acontece? Então, o que eu quero refletir com vocês é que os nossos países, por terem histórias de coloniais e por serem países com tremendas desigualdades de todas as ordens, não somente racial, já tem uma dificuldade de implementar direitos humanos, não é isso? direitos sociais, educação, saúde, trabalho etc. Quando a essa realidade nós trazemos também a questão dos afrodescendentes, torna-se ainda mais complexa para um aparato político e institucional que não é pensado na sua estrutura para, de fato, garantir direitos, em função das relações de poder que nós vivemos. Então, acho que essa é uma realidade é, muito séria que nós enfrentamos nos, nos, nas nossas realidades. E, pensando é, mais à frente da, do que foi falado aqui, eu fico é, pensando nessa capacidade institucional das políticas e leis que temos, e que são várias, é, saírem do papel, irem para a prática, para a dimensão da vida cotidiana, de garantia dos direitos da população negra. E aquilo que nós já construímos e que precisamos socializar uns com os outros e umas com, os ou... umas com as outras para também nutrirmos a esperança e a expectativa de continuarmos lutando. Porque nós também precisamos de é, trocar entre nós conquistas, pontos que nós avançamos, porque, senão, nós trocamos somente as dificuldades e os desafios. Mas nós temos, mesmo que paulatinas e pequenas, nós temos aí avanços. E, se nós olharmos vários desses avanços, Mesmo que não diretamente, mas indiretamente também, tem a ver com uma movimentação que vem de Durban. Primeiro, a movimentação que fez com que Durban existisse. E, segundo, a movimentação que espraiou, que se espalhou a partir da própria existência de Durban e do plano de ação de Durban, por mais dificuldade que tenhamos de implementar. E, finalizando, quando todos e todas aqui falaram sobre Francia Marques, né? todos e todas falamos sobre ela, fiquei pensando, ao ouvir também, é, que Francia Marques, ela também pode ser entendida, esse momento de disputa dessa mulher negra na disputa da vice-presidência de um, um campo da esquerda na América Latina, ela pode ser vista também como parte desses passos que foram dados e que tem em Durban também uma referência. Por quê? Porque eu penso que, para além de tudo que a França representa para nós, eu acho que ela, a disputa que ela hoje participa tem muito a ver com essa nossa demanda histórica e direito de ocupação de cargos e espaços de poder, principalmente por mulheres e mulheres negras. Então, o que eu acho que a gente poderia refletir sobre Durban, é o que, que esses 21 anos eles representam, é isso que nós estamos é, refletindo aqui, e o que também é, potencializou, sabe, é, conseguiu é, dar referências para as lutas afro-latino-americanas e caribenhas realizadas pelo movimento negro organizado, pelos movimentos afro-latino-americanos organizados. Tanto é que, quando nós vamos falar sobre avanços que tivemos nessa pauta antirracista, todas, todos e todos citamos Durban, citamos o que foi a conferência. E sabemos também dos limites que significa também a implementação do que foi acordado na conferência e o que os Estados fizeram quando chegaram, é, os representantes chegaram nos seus espaços e falaram: bom, agora temos que implementar isso que o país é signatário. Então, acho que tem aí uma série de reflexões para a gente fazer e queria abrir para as pessoas que querem compartilhar e conversar com as expositoras e os expositores dessa mesa da tarde, pedindo para que as pessoas respeitem o um limite de três minutos para fazer a sua pergunta, assim como as pessoas da mesa respeitaram os dez minutos para a sua apresentação porque, no Brasil, não sei como são os países de vocês, mas, às vezes, a pessoa fala, vou fazer uma pergunta e falo uma hora. <risos> então, não faço pergunta, só faço colocações. Então, eu falo assim, me dá uma resposta para a minha tese? <risos> Muitas vezes falo assim, estou brincando, mas gostaria de deixar aberto. Cadê a nossa, nossa a querida que nos ajuda com o microfone? Estava por aí a Onde está? Ah, já vi. O tempo? Mas vamos ver se a gente consegue deixar pelo menos uma perguntinha. Acho que ela foi buscar o microfone, ela saiu ali correndo rapidinho. Adiós, llegó. llegó. Llegó, llegó, llegó. Gracias. Bueno, pues eh, agradecer a toda la mesa por todo lo que nos traen en esta tarde. Y pues quería dirigir mi pregunta a mi querida Elia. Y creo que hace falta ampliar un poquito eh, quizás sobre la situación actual del racismo institucional en México y quizás nos puedes compartir un poco de lo que ha sucedido en torno a CONAPRED, porque incluso nuestro presidente actual, eh, al principio de su mandato, eh, dijo que ni siquiera sabía de la existencia de este Consejo Nacional contra la Discriminación. Eh, y luego pues, se hizo todo eh, pues un, una disputa mediática ¿no? para ver si se le daba el CONAPRED a pues a una dirigente indígena, cosa que fue también una forma pues, de apaciguar eh, pues a los movimientos sociales que se estaban quejando contra eh, pues esta negación que vino directamente de la cabeza más alta del gobierno mexicano. Gracias. Gracias. Bueno, estamos así con un tiempo bien corto. Muchas gracias. Eh, gracias. Eh, Carlos, de lo que planteabas tan interesante de la lucha institucional eh, dentro de las instituciones para lograr la presidencia y representación, en el ámbito de la representación política, por ejemplo, el cómo ir eh, trascendiendo justamente, pues bueno, por supuesto, todas con estas estrategias ¿no? de, de, de enunciar, decía Elia, tenemos que denunciar y hablar y decir que aquí existe el racismo y tal pero sí cómo trascender estas eh, grandes barreras que existen, por ejemplo, también con el tema de la simulación. Eh, acá en México tenemos acciones afirmativas, por ejemplo, para población afromexicana, para poder llegar al Congreso de la Unión. Recién se pusieron en el proceso electoral de 2021, tenemos actualmente únicamente seis diputadas y diputados de 500 que entraron por esta vía, no de esta acción afirmativa. Pero lo delicado es que, pues bueno, hay también mucha suplantación de este tema, ¿no? Es decir, sí, yo me inscribo, tengo pues, fenotipos si y soy, y regístrenme los partidos también, bueno, cumplen, ¿no? Malamente nada es como el cumplir con esa cuota, mal llamada así. Pero ya al estar en los espacios legislativos, pues bueno, hay muy, muy pocos casos. Si acaso el compañero que ubico perfectamente bien, este Sergio, ¿no? De, de, de México… Negro, pero bueno no hay como un compromiso real con esa agenda al grado de que en una consulta de acceso a la información vía Transparencia preguntamos bueno quiénes son estos nombres y apellidos de personas que ingresaron con esa acción afirmativa y la respuesta es no no autorizaron que diéramos sus nombres o, o, o sea cómo entonces les da vergüenza? Gracias cabe solo más una persona alguien más bueno, eh, una pregunta cualquiera, a ver si la, la pueden contestar, es sobre eh, la pluri, pluriculturalidad y plurinacionalidad. Y este, ayer nos hablaban también este, la compañera ahí, Mapuche, de Chile, que sí se está adoptando también eso de plurinacionalidad, ¿no?, allá… Y, y también la doctora Elia nos habló de, de este tema que en México. Yo estaba pensando, ¿cuál es la posibilidad o qué tanto se podría adoptar también el, el pluralismo jurídico? Porque podemos estar hablando de pluriculturalidad, plurinacionalidad, pero en lo jurídico uh -huh. eh, sigue siendo, pues… El, ese Estado de, de Derecho moderno, que no acepta otras formas de impartición de justicia y otras formas de vivencia de, esa, de los derechos, ¿no? y hasta pensar el derecho de las tierras o de la tierra o el derecho de las comunidades. ¿Qué posibilidad hay para el cambio de nuestros estados eh, y para ir al pluralismo jurídico y aceptar y que ese, eso funcione? Gracias, profesor. Vamos a pasar. Entonces, Elia, Carlos. Bueno, voy rapidito contestando. Eh, la situación de racismo institucional en, en México eh, precisamente se cristaliza en esa situación de CONAPRED. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la titular que estaba en el momento... Eh, en CONAPRED hace una, casi dos años, eh, fue destituida de alguna manera indirecta precisamente por organizar un foro sobre el racismo, donde se iba a discutir qué pasaba con el racismo en México. ¿no? Eh, se agregaron algunas cuestiones y eh, la salida institucional que se dio es que tres personas, tres mujeres indígenas, iban a dirigir la institución. Pasaron casi dos años... Y eh, lo que supe últimamente es que se acaba de hacer una reforma a la ley de CONAPRED para permitir que tres personas ocupen la titularidad, porque eh, de hecho ellas están ahí, pero hasta este momento lo que ha ocurrido en CONAPRED ha sido su desmantelamiento paulatino, es decir, poco presupuesto y eh, la acción de CONAPRED ha quedado disminuida porque es una instancia del Estado en que no tiene eh, la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma. Eh, en relación a lo que decían de la usurpación de candidaturas, precisamente ese es un, un, un análisis que hago en, en mi texto, eh, tiene que ver mucho con que eh, las personas no le dan valor a la identidad creen que la identidad la pueden usurpar en cualquier momento, porque quienes tenemos una identidad definida o, o revalorada, eh, no importamos, no somos a, a quienes debamos tener la representación directa. Entonces, eh, se les hace muy fácil y el problema no solo está ahí, sino en las instituciones que en muchas ocasiones avalaron esas, esa usurpación de, de candidaturas y evitaron la participación y la representación en las instancias de decisión nacional, como es el Congreso. Y en, en lo, lo que decía Cacosi sobre la pluriculturalidad y la plurinacionalidad son dos conceptos distintos. ¿no? La pluriculturalidad es una declaración interna en nuestro país eh, en donde no tiene un impacto dentro de la estructura del Estado. En cambio, la plurinacionalidad implica que haya un reconocimiento de un conjunto de nacionalidades que tienen la posibilidad de dialogar. Nuestro país tiene un reconocimiento declarativo y el pluralismo jurídico está contemplado en el artículo segundo, en el apartado A, en la fracción segunda. Sin embargo, no hay una ley que señale la manera en cómo los sistemas normativos de los pueblos indígenas o afros se articulan con el Estado. Entonces, por eso estoy estudiando si es el racismo lo que está limitando la posibilidad de que estas instituciones que existen en la realidad tengan ejercicio pleno, porque eh, la estructura del Estado es la que está limitando la posibilidad de que… Eh, ...tengan competencias y actúe Sí, yo rapidito, eh, buenísima la, la pregunta. Eh, digamos, a ver, eh, por un lado creo que efectivamente las acciones... Yo soy un defensor de las acciones afirmativas. Vos decías que desde 500 diputados, 6 ingresaron ¿no? por esta cuota específica... ...vinculada a la afrodescendencia en nuestro país en, en nuestro sur este en Argentina en el lugar en nuestra en nuestro sur nosotros haríamos eh, movilizaciones, convocaríamos a estos seis diputados, específicamente como movimiento social afrodescendiente, les exigiríamos una respuesta, los buscaríamos, eso, digamos, como la dinámica de base, ¿verdad? Porque específicamente, por lo menos la experiencia que tenemos tanto en Argentina como en Uruguay respecto de este tema donde son países que se muestran más como blancos y la representación política de los afro es nula, estamos buscando que efectivamente ingrese la temática al menos a los programas. Nosotros hemos participado de las comisiones, de los programas de, de nuestros partidos o del Frente de Todos, que es el partido que nos convoca. Y la verdad que también deja, o sea, no está tan presente, ¿verdad? Pero bueno, acá tienen por lo menos seis diputados. Imagínate que tendrían que estar acá. Eso por un lado. Pero lo quería vincular también a algo que, que trajo este, nuestra compañera Nilma, que tiene que ver con el poder y la representación. ¿No? en ese sentido. Y ahí nosotros buscamos y eh, entramos en el tema que también se trabajó en la primera mesa de la autoidentificación. Para, para nosotros lo estamos discutiendo mucho al interior del grupo, creo que nos merecemos eh, eso un eje de trabajo y de estudio vinculado a, al impacto de esta perspectiva de la autoidentificación de las personas respecto de la afrodescendencia. Porque también en nuestra Afroamérica ladina esto abrió una puerta que tiene distintos bemoles. Por ejemplo, nosotros y nosotras en Argentina estamos en el marco del Censo Nacional de Población de Hogares y Viviendas que ustedes saben que fue... Eh, digamos, la Ronda Censal 2010 tuvo la importancia porque fue en Durban, en el 2001, que se instó a los países a la construcción de eh, eh, data, ¿no? de, de, de incluir la, la perspectiva estadística dentro de los programas de, lo, de los estados, por eso, en la Ronda Censal 2010-2011, se incluyó algunos países como Uruguay, creo que Brasil tenían experiencias previas, pero la mayoría de los pocos países de Latinoamérica lo incluyeron. Nosotros, por ejemplo, teníamos una estrategia vinculada a la ancestralidad, a los religiosos de matriz afro. ¿Por qué? Porque Y conectando con el próximo panel. Los religiosos de matriz afro en la Argentina, y también muchos de ellos en Uruguay, eh, son blancos. O sea, la blanquitud ingresó al territorio de las religiones de matriz africana, la, la, la blanquitud, la diversidad sexual, y específicamente eso también cambió, pero... 100% los modos de mirar eso. Entonces uno va, por ejemplo, a un, a un terreno, una casa de santo, y ve 99% de personas blancas y alguna persona racializada. Como estrategia institucional, nosotros le debatíamos con ellos y les propusimos, bueno, específicamente en este próximo censo, autorreconózcanse que tiene una ancestralidad afro. Por lo menos para, ¿se entiende? Esa es una estrategia crítica, pero es una estrategia de vinculada a la autoidentificación. Hoy a la mañana, bueno, la propia compañera traía otras tensiones vinculadas a la autoidentificación, ¿no? Entonces creo que nos merecemos también en este momento contemporáneo generar cierto análisis de cómo se vienen a estas tensiones. En Brasil y para cerrar, por ejemplo, hubo muchísimas denuncias de, del movimiento afrodescendiente, de personas blancas que accedieron a las acciones afirmativas, eh, haciéndose de negres, ¿no? Y el propio movimiento, eh, que salir a denunciar eso y ahí lo conecto con este cierre para nosotros y nosotras justamente tiene que haber el contralor es el movimiento social afro por eso creo que francia en ese sentido comparto 100% contigo lo que decías porque creo que francia justamente representa la voz de toda esa negritud que no estaba representada entonces para mí hay que estar en esos lugares con esa perspectiva de transformación y es por eso que nosotros también queremos estar ahí, queremos dar una disputa allí. Eh, un poco por ahí, por eso sí, no sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia, Andrea, Carlos, eh, Federico. Muchas gracias. Mais unas palmas para nuestra mesa, la discusión. Y, e, inmediatamente, podemos começar a otra mesa que é sobre o México. Então, as pessoas que estarão aqui, por favor, vão se organizando enquanto os nossos colegas aqui e as nossas colegas saem. Ah, sim, vamos tirar uma foto rapidinho. Quem tira para nós? <risos>